tiempo que nos acabó en especial, pero hoy quiero celebrar que acabo de llegar a los 2.030 suscriptores haciendo una comparación de doblajes que tiene la saga Darkness en sus 8 películas. ¿Por qué esta comparación? Primero, porque así repasamos un poco los 7 films que llevamos ya vistos, a la espera del octavo y último. Y segundo, porque en sus respectivas reseñas me quedó el tema como pendiente de tratar de una manera más profunda. Así que hoy me voy a dar el gusto de extenderme un poco más, analizando la versión original y el fan que tienen algunos films. Antes de empezar, y como 7 films darían un vídeo kilométrico, trataremos solo las películas que tengan dual audio, ya que hay algunas que al parecer no se doblaron al inglés, ponedme en la cajita de comentarios si me equivoco. Concretamente Idol of Darkness, Mission of Darkness, Bright of Darkness y Lesson from Darkness. Así que esas nos las tendremos que saltar en pos de centrarnos en las que sí lo tienen, y las diferencias, en algunos casos hilarantes, que tienen con su contraparte original. Para terminar os advierto que iré en el mismo orden en que las reseñé, así que la primera será Alien from the Darkness. Empezamos fuerte con este auténtico homenaje a Alien, que aparte de ser una adaptación muy digna del film, si le eliminamos las pocas escenas hentai que tiene, Encontramos uno de los doblajes al inglés más llamativos, ya que oscila entre la seriedad y el cachondeo. La primera diferencia que notamos entre la versión original y el fan-dub, esta vez no por estar hecho por fans, sino por lo divertido que resulta. Del film lo veremos en el tono general. Si bien la versión original tiene un tono serio, con alguna que otra pincelada de humor en ciertos momentos, ya avanzado el film. En el doblaje americano, la fiesta comienza desde el minuto 1, desde la anotación del diario estelar de la Mousse, ya notamos un acusado tono a Phil ochentero, que suponemos se hizo para denotar aún más el homenaje al Phil de Ridley Scott. Pero es cuando nuestras chicas abordan el zon cuando comenzamos a notar ciertas frases o más bien comentarios que no aparecían en la versión original, y que se nota que están ahí para darle un tono un poco más ligero al film. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Así que os dejo una mini comparación de escenas en ambas versiones para que sepáis a lo que me refiero. <risa> <misa> STAR DIARY Space Calendar 996.5. After investigating the newly discovered mineral deposits on planet Kerun, we received a distress signal from the cargo ship Zogna. We attempted radio communication. But there was no response from the ship. We changed our course and prepared ourselves for the worst. There was no visible damage on the Zogna's body, but all attempts to contact the crew were met with silence. We had no clue what had happened. Like a ghost ship. Hikari, what's the oxygen level? Air supply normal. Internal operation system seems okay as well. Then no need for this goofy spacesuit. Don't be so certain. We should still proceed with caution. I think Hilda's right. We don't know what we're going to find in this place. Hilda, Keith, Annie, and Lindo. You guys continue searching for any remaining survivors. Hikari, Yuri, log on to the main computer system. Like a morgue. It's so creepy. Let's get out of here. I don't want to die. Hey, get your baby powder ass and gear and check out the cargo room. Heh. Who does she think she is? Oh my god, oh my god, oh my god! Get off of me, you Ew! what is it? No, that thing touched me! I'll never get a date now. Turn her over carefully. Let's do a lab test on this. Do you think it came from an airborne virus? Hey, what is this sticky stuff? It's only on the female bodies. Oh, oh, oh this is horrible! We're all gonna die! Cut it out. Are you in nursery school or something? Toughen up? We haven't checked out the rest of the ship. Come on. No, oh, no! We're not gonna go in there. Oh, brother! Why don't you just get your ass back to the docking gate? What a wimp. Hey, we've got another stiff. Looks like there are no survivors on this ship. I wonder what the hell happened in this place. 宇宙歴996.5 昼田 船 だめ。 Como podéis comprobar, en este FanDub se meten muchos más chistes y comentarios que le van quitando hierro a la historia, pero que a su manera terminan siendo un añadido divertido de escuchar. Además, si elegimos ver la película en inglés con subtítulos en el mismo idioma, Observaremos que estos son un poco más serios, ya que siguen el guión de la versión original, así que otro extra más para disfrutar de este particular doblaje. Y ya que estamos hablando de doblaje, hay que decir un par de cosillas. La primera es que se trata de un doblaje oficial, grabado en los estudios Planet to Planet de Nueva York, y que contó con un elenco de actrices de doblaje en este caso, que aparte de divertirse de lo lindo, dándole su toque personal, la mayoría uso seudónimos, ya que si bien algunos nombres pueden ser plausibles, otros nos dejan meridianamente claro que no son reales. Y esto es algo que me extraña, pues no son pocos los gentáis que se han doblado aquí en España con los nombres reales de sus actores y actrices de doblaje, y nunca ha pasado nada. Aquí os pongo la ficha que IMDB nos da de la película a la que le he añadido la foto de los personajes para que os sea más fácil asociarlos. Otra nota curiosa sobre esta versión es que los diálogos, chistes incluidos, fueron revisados por un consultor para corroborar la fidelidad entre versiones. En este caso se trataba de Covenagoya, por lo que podemos afirmar que aquí nada se incluyó al azar. En fin, que si queréis ver una versión un tanto diferente de Alien from the Darkness, la versión americana es vuestra mejor elección. Y ahora, dejamos el espacio para meternos de lleno en el mundo de las espías y las film fatal con... Spy of Darkness. Nuevamente, en esta película tenemos un doblaje al inglés realmente divertido, con no pocas bromas y ese toque tan personal que le pone el casting de actrices que ya había trabajado en Alien Front de Darkness, ya que muchas repiten en esta cinta y otras nuevas se le suman, dando un toque muy peliculero al film. En el terreno del sonido, decir que si bien este es nítido y claro, no parece casar muy bien con el de la versión original, y esto lo podemos achacar a que ambos doblajes se llevan unos años de diferencia, ya que Spy of Darkness es del año 97, y su doblaje al inglés se realizó en el 2000, por lo que suena demasiado nuevo en comparación. De este pequeño detalle, me enteré mientras buscaba información para esta review. Como ya dije en su momento, la pista en inglés tiene alguna de las escenas más memorables en cuanto a frases del film, ya que cambian totalmente el contexto de las mismas, y nos dan una versión un poco más exagerada del mismo. Everybody here? I'm Estoy feliz de ver que and vivo y bien. Oh, eso es bastante sorpresa. ¿Qué significa? We didn't think you'd be so concerned about us. Wow. You always said everyone was expendable. Life is cheap in this risky business of ours, you know. Do you really think I'm that insensitive? I mean, you're my top secret agents. There's no need to worry about us, boss. You can just give us the orders and we'll be on our way. mm -hmm. uh -huh. Spoken like a true Q section agent. Okay, here's the deal. Take a look at the screen. The Defense Department hired some scientists to develop a cyborg. What we call the Bioborg Project. But someone stole it. Sorta. <laughs> 再びあら、ねえ。ボス。<笑> <何がだ? だって心配してくださったなんて>。<笑> <君たちは私の手ごま>。<笑> Así que si queréis ver una versión alterna de esta ova, optar por su pista en inglés. Y para terminar, nos moveremos hacia el terreno de las Bow y las Damiselas en Apuros con School of Darkness 2 y 3 ya que la primera a YouTube no le gusta. Al igual que ya pasase con Spy of Darkness, el doblaje en inglés de esta película se escucha bastante moderno, pero en este caso las voces elegidas para los personajes no terminan de pegar muy bien, excepto en los casos de Yayoi, Tatsuya, Tatsuji y Ryoko. Especialmente con el de Yuko, que para ser la tomboy del grupo, su voz americana suena demasiado femenina. En estas obras no se hacen demasiados cambios notables entre doblajes, si exceptuamos que el viejo antagonista tiene la voz de un chico más joven, si bien es cierto que en el caso de los soldados que aparecen al inicio y al final de las mismas, en la versión al inglés suenan mucho más plausibles, en la versión original sobreactúan un poco. Uno de los puntos curiosos que tiene este doblaje es que en ciertas escenas se optó por dejar el audio original. No sé si es porque ni siquiera intentaron hacer los gritos o porque el de Yayoi era demasiado épico y decidieron respetarlo, pero el caso es que en la escena donde Yayoi termina tirando al viejo a la cascada, ambos personajes usan el audio japonés solo para los gritos, quedando un resultado bastante curioso. Hey baby, you're gonna kill me? You idiot, that won't help you? We still don't know what's gonna happen to you. How are you gonna live on your own? You can't live without me! Now listen to me! Whoa! Whoa! お前を殺す気か。よせ、敗れろな。 interpretación, el inglés, queda un poco más realista y menos sobreactuado en algunas escenas, como la descripción de Ryoko que la buena de Shiori nos da, dándole un poco más de emoción al momento en que la tilda de mujer de afecto negociable. En este caso no disponemos de la ficha de actores de doblaje traducida, así que no sé qué actores y actrices hay involucradas en el film. Lo que sí puedo decir con certeza es que es un cast completamente nuevo respecto a las otras películas, ya que no reconozco a ninguno. En fin, si queréis ver estos films de una manera diferente, la versión al inglés, os dará una versión alternativa de los mismos, amén de pasar un buen rato con algunas extras en los diálogos en según qué films. Y con esto, terminamos este especial no sin antes daros las gracias por haberme hecho llegar hasta este número de suscriptores, ya queda un poco más cerca el llegar a los 4.000 suscriptores, y de ahí en adelante hasta el millón. Recordad también que aún nos queda por reseñar Angel of Darkness, último film de la octología y de la que me acabo de enterar que sacaron 5 Live Actions auspiciados por Pink Pineapple que también reseñaremos junto a su ova, así que preparaos para un final de saga extenso. Y sin más que añadir, nos vemos en la siguiente review.